En este video, el perrito guau guau! Habla de Iván, el nuevo dueño del perrito Balto Dice la Chepina que tiene pruebas donde no se le puede acusar de nada Y que Iván solo quiere colgarse de su mala fama para agarrar seguidores Le dice a sus borreguitas, me que no hagan caso Que si hubiera hecho eso, ahorita estuviera preso Pues no cantes victoria Chepina, no cantes victoria Porque en menos de que cante un gallo, a lo mejor te vemos tras las rejas Incluso mencionó la Chepina que miró un TikTok Donde dice Iván que se lo van a regresar estar abalto a la chepina Y que ya no lo quieren Honestamente, de que el perrito Yo quiero que, que pues, que esté En un mejor lugar eh, Que esté, pues, con las personas Que fue criado, verdad, desde pequeño Para que no siga sufriendo Y yo pienso que lo, He tomado la decisión de devolverlo eh, para que vuelva con sus dueños anteriores Y pues la Chepina mencionó que pueden hacer lo que quieran Ella no le interesa, anda sin cuidado Buenas tardes Buenas tardes Chepina ¿Y ahora tú, ¿por qué andas en calzones? No te da pena que te vean en calzones, golosa No, a ti no te da pena Tú no conoces la vergüenza Estamos metiendo aquí desde la casa A ver si alcanza a agarrar el wifi Acá afuera Mm, no creo, en Chepinolandia seguido pierden conexión de Wi-Fi y de neuronas Seguido se pierde la señal por allá Y se quedan babeando, cargando la señal Y si no agarra, pues nomás que, haga, que la señal llegue nomás Que llegue nomás, ¿verdad? Y si no agarra la señal que llega, entonces ¿para qué la quiere? Si no la va a agarrar, no va a agarrar la señal que llegue, Chepina Que se asome Que se asome, y si se asoma, pues que venga para acá con nosotros a saludarnos pues nomás llegará, pero no la podrás agarrar, porque la señal no se toca por un tacuache mugroso con sus manotas mugrosas. ¡Esa señal no se deja tocar por manos mugrosas de tacuache! Oigan, y eso y eso de balto y todo eso, no le hagan caso a esas personas que andan hablando ahí. Que esto y que el otro que me van a demandar, que yo hice esto, que no le hagan caso. De nada. Pues a ti no te conviene que tus borreguitos me sepan toda la verdad, cómo eres en realidad, la verdad detrás del tacuache. Y por lo que veo tú no haces caso. ¿Te preocupas más por cuántas borreguitos me están conectadas viendo tus videos que lo que se te viene? Sigues hablando tonterías, pero cuando tengas al juez enfrente, a ver si sigues hablando igual. Solamente quieren seguidores, quieren dinero y quieren fama. No hay otra cosa Eso es exactamente lo que tú Lo que tú, oílo bien Lo que tú quieres, pero no puedes conseguirlo Dinero no tienes Tu fama es mala Y va en bajada porque tu página está por los suelos Seguidores no tienes Tus seguidores son comprados No son orgánicos, tuviste que pagar Para tenerlos, pagaste una feria Para tener 3 millones de bots O sea, robots Así que mejor ni hable, Chepina Porque el pez por su boca muere y tienen que meterse en mi vida, venir a buscar a Balto O andar metiéndose en lo de Balto En lo que no les interesa Entonces tú quieres maltratar al perrito Balto Y que nadie te diga nada Tú quieres darle de chicharrazos Y que no pase nada Que porque es tu vida y que no quieres que te molesten A lo mejor tu vida no vale nada Tu vida no vale nada, Chepina Pero el perrito sí nos interesa Y no vamos a permitir que un zafado Tacuache lo maltrate Tanto te tocas la nariz Ya traes esa maña en varios videos En varios videos he visto que la chepina se anda Tocando la nariz Eres bien atascada al perico chepina <tose> Has de estar todo el día Metiéndote esa cosa En la nariz, esa harina Minutos antes de haber encendido la cámara Se ha de haber echado una línea Para agarrar ideas, para mentir Necesita echarse ese perico para agarrar Ideas para saber qué mentir Porque te veo como desesperado Ansioso, con energía como, como que andas al tiro Como que acabas de echarte el perico Y lo comprueba, lo comprueba la forma En que te tocas la nariz, como si te estuvieras Limpiando el rastro que quedó de la harina Así como de que Ay, me acabo de echar un perico y Ay, ay así como hurgiándote la nariz y no es el primer video. Ya van varios que lo he estado checando a la Chepina que anda así. Síguele, síguele. Y te vas a acabar las poquitas neuronas que te quedan. ¿Qué quieren, tía Kari? ¿Qué quieren? Fama. Sí. Quieren fama Quieren dinero Fuerzas quieren meterse ahí ¡Ay, sí! Para ti todos Quieren colgarse De tu mala fama Eso díselo al maestro limpio Que armaron hasta un mitote juntos ¿Por qué no se lo dices a él? Que nomás te usó Para hacerse famoso Ese maestro limpio Nomás te usó Para agarrar tu mala fama ¿Por qué se prestó Para agarrar el mitote? Que porque te había estafado Y que te engañó Y que no sé tanto Fueron ustedes dos Los que organizaron Todo ese mitote Ah, y de Jimmy Humilde ¿También quiere colgarse de tu fama o el que, el que piensa hacer Porque tú nomás a las personas que no te convienen les dices que se cuelgan de tu mala fama Y a los que te van a generar dinero los halagas Don Pepe Garza, uh, cálmate, tenle fe a Don Pepe Garza Don Pepe Garza puede hacer pegar al artista que él quiere, Don Pepe Garza, tenle mucha fe Don Pepe Garza, mi respeto, yo, la neta, pss, para mí estar trabajando con Don Pepe Garza es un honor ¡Andas de barbero para que te den tus croquetas, Tacuache! Como ves que no tienes dinero para tragar, andas de lambiscón de lamehuevos. Y cuando se te vienen los problemas, empiezas a chillar como el cobarde que eres. Porque eres un cobarde, Tacuache. ¡Muy alzadito primero, muy alzadito! ¡Ándale que yo las puedo todas! Y ya cuando se vienen las broncas, se esconde, corre y se pone a llorar como ayer. ¡Anduvo chillando! ¡Ay, anduvo chillándole sus borrequitas! ¡Ay! qué. Quiere, Chepina, esas borreguitas no te pueden defender, son bien miedosas Ahora ya miran un TikTok que dicen que me lo que me lo van a regresar Y que esto y que el otro Y que ya no lo quieren, que en tres meses me lo van a dar Que porque es muy travieso y que no lo pueden cuidar y que no sé qué Es que el entrenador te jugó una broma Que al parecer te la estás creyendo Y es que necesitabas ver el video hasta el final, Chepina No lo viste hasta el final ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? A este güey ya le llegaron el precio y que esto y que el otro... No papá, se la comieron cabrón Porque el video que anda circulando por TikTok Donde dice Iván, el rescatador de Balto Le dice a la chepina que se lo va a entregar Porque ahí no está a gusto Que lo va a regresar con los dueños anteriores O sea, la chepina Y yo pienso que he tomado la decisión de devolverlo eh, para que vuelva con sus dueños anteriores Y yo cuando lo vi, dije Ah, canijo, ¿qué está diciendo? ¿Se lo va a entregar a la chepina el tacuache? No que lo iba a demandar Pero todo resultó ser una broma de parte de Iván El rescatador del perrito Balto Pero como veo a la chepina, no sé Como que la chepina se lo creyó Le creyó esa broma de Iván Hagan lo que quieran, a mí me tienen sin cuidado Yo tengo, yo tengo pruebas Tengo pruebas desde que desde que vine, vino la perrera aquí a la casa a revisar a Balto... Vinieron y le revisaron y me dejaron unos papeles... Que el perro no tenía nada. Esas personas que fueron a tu casa de la policía... No revisaron bien al perrito Balto. Solo fueron a ver si estaba ahí, si estaba vivo. Y como vieron que sí se fueron, pero al parecer Iván dijo que esa prueba no va a ser válida porque en el video aparece que no le realizaron los chequeos pertinentes por lo tanto, Iván mandó a hacerle chequeos al perrito Balto, y tiene rastros de la chicharra rastros de daños, y marcas de descuido, entonces ¿quién le dio los chicharrazos, Chepina? si tú eres el único que traes en esa mochilita, esos tasers a mí no me digas que tú lo cuidas y lo proteges, porque ya se está destapando toda la verdad, así que nadie puede Venir a poner su demanda y hacer algo porque yo tengo las pruebas desde que yo lo tenía Desde que yo lo tenía yo tengo las pruebas de que el perro está limpio Yo no le hice nada A ver, a ver, ¿cuáles son tus pruebas? Tú no tienes nada, no seas chismoso, Tacuache Ante un juez las pruebas en tu contra son más válidas, son más fuertes ¿Tú con qué pruebas vas a defenderte? Tú no tienes nada Y sí, sí, pueden demandarte Porque ya lo están haciendo, ya lo hicieron Y aunque no te guste, Tacuache y por eso me dejaron ser dueño del perro, por eso le puse el chip con mi información que yo soy el dueño, por eso me lo entregaron, pero tristemente pues yo tenía que irme a tocar, tenía que irme a trabajar, tenía que ir a sacar para comer. No seas chismoso, tú no trabajas ¿Cuándo te has ido a trabajar? Te has ido a vacacionar A vacacionar más bien te has ido Y además, eso es solo una excusa Porque ya son demasiadas las veces que se te ha perdido el perrito Balto La perrera ya tiene en tu expediente archivado Demasiadas veces que se te ha perdido el perrito Balto Como ya van muchas veces que se te pierde Llamaron a las organizaciones Y luego, no fuiste a reclamarlo Y pues el perrito pues eh, como traía ganas de estar con una perra Esa fue la, la, la... Y aquí enseguida hay un perro Y enseguida hay otro perro Y este perro se quería echar a este perro enseguida Ah, entonces más bien tú te querías echar al vecino Porque estás diciendo que este perro O sea, tú, Chepina Y este perro Tú te querías echar al vecino Te querías echar a otro perro Aunque fuera perro Él no sabía si era perra o perro Él brincaba para allá las escaleras las tablas, la defensa, la brincaba altísimo, aunque él se diera un golpe para allá, él brincaba, él brincaba y allá se quedaba con el perro, y nosotros veníamos y no lo hallábamos, unta y onta un y pues se brincaba para allá. Sí. Al rato vas a decir que brincó tu casa No seas chismosa, el que se quedaba con el vecino eras tú Al perrito alto no le levantes falsos ¿Piensas que te voy a creer? Si tú eres la persona más golosa que conozco Tú con tal de recibir caricias y amor Eres capaz de brincar una barda de... De 10, 20 metros Yo pienso que... Puede ser que... Este señor de aquí enseguida, no sé Hayan sacado el perro Para afuera a la calle Y lo dejaron ir ¿Sí me entiendes? Chepina, ¿tienes pruebas de esas acusaciones en contra de tu vecino? No, porque te estén corriendo de tu casa, le vas a levantar falsos ¡Tienes cámaras! Muestra el momento donde el perrito Balto se brinca a la cerca Y tu vecino lo saca para la calle Si no tienes pruebas contundentes, no hables Porque no quieres mostrar las grabaciones de tus cámaras Todo lo que dices es mentira Todo lo que sale de tu hocico mugroso es mentira ¡Esas cámaras se apagan cuando te conviene! Otra, a mí me dice Chuma que el perro se salió por el garage. Que cuando nosotros entramos, entramos, el perro aquí estaba. Y que de repente, pues, Chuma lo metió al garage porque estaba lloviendo, no sé qué. Y de repente, Chuma entró al garage y el garage estaba abierto. Y el perro ya no estaba. Tu hermano chuma el venado todo el día anda echado en su cama dormido y luego en segunda, ¿cómo sabe que se quería escapar por el garage? Si se hubiera escapado por el garage, enseñara las grabaciones de las cámaras, donde el perrito se escapa. Pero como no se escapó, más bien tú lo corriste, eso no lo enseñas. Porque no te conviene, tacuache. ¿No les importó dónde se encontraba el perrito Balto? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba? ¡No! ¡Les valió madres hasta que llegaron las demandas! ¡Hablas de él! Mientras tanto, tú vives feliz tu vida sin el perrito Balto. ¿Por qué? Porque no te interesa. Si alguien quiere hacerme mal por parte del perro, yo se las voy a, a contrademandar. ¿Sí me entienden? Porque yo tengo pruebas. Tengo los papeles de que yo soy el dueño. Tengo los papeles de que... El perro no tenía nada, la perrera vino, se acuerda que había un video donde vino la perrera aquí y los policías vinieron a, a la casa y ellos nos hicieron un papeleo y todo y pues revisaron al perro y el perro no tenía nada. Tus pruebas que tienes, que es el video donde va la policía a tu casa a revisar al perrito No sirve como prueba Ese chequeo no tiene validez En cambio los chequeos que le hizo Iván Donde encontraron signos de daños al perrito Son más contundentes No creo que tus pruebas sirvan de mucho para defenderte Contra las pruebas donde te acusan por los daños Entonces no pueden venir a, a, a hacer Ay que le voy a poner una demanda Ay que, que va a tener consecuencias Ay que lo van a deportar Ay que va a pasar esto no señores, nomás hablan por hablar, quieren seguidores, quieren fama, sí. quieren fama, es lo único que quieren, es lo único que quieren esas personas Es lo que quieres tú y piensas que todos quieren tu mala fama, ya ubícate Tacuache, asume las consecuencias y ponte los pantalones, que no tienes Estás a un paso de pisar el bote y tú sigues con lo mismo de siempre, que todos se quieren colgar de tu mala fama. ¿Por qué? Porque te tienen envidia. Nadie te envidia, tacuache. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Estás a un paso de pisar el bote. La es lo único. Hay muchos TikTok. Eres el mejor, gracias, maestros de la sabiduría, gracias, así se llama. Maestro de la sabiduría No ha de ser el maestro limpio No, hice <risa> una cuenta falsa Para verte y platicar contigo De manera incógnita Ay, maestro limpio Pensaste que no nos íbamos a dar cuenta ¿Por qué te pusiste maestro de la sabiduría? Tú eres maestro limpio Pues yo tengo con qué defenderme Yo tengo los papeles desde que yo tenía a mi perro El perrito no estuviera conmigo No se me dejara jugar conmigo Si yo le hiciera un, algún mal Claro que era travieso y a veces le gritaba a uno, pues aplácate o, o cualquier cosita, porque pues, no entiende, ¿verdad? No entiende. Por ser imperactivo lo castigabas amarrándolo a una cadena de menos de medio metro. Si sí, lo dijo Luis Chepina, hay testigos y luego hay pruebas, tus pruebas no sirven de nada. No entiende, no entiende. Y dale tocándote la nariz. Ya no tienes harina en la nariz, Chepina. Ahorita que acabes el video, vas y agarras todo el costal de harina y te lo echas. Te echas una línea. ¡Ah! Para relajarte porque andas con los nervios de punta. Y solo así andas tranquilito echándose un perico. ¡Ah! Porque la veo como que ya lo necesita. Pero el perrito, pues, nos encariñamos con él. ¿Y saben cómo conseguimos a ese perrito? Por Carlita y Cari? ¿Y tú me lo conseguiste, Carlita, yo, o ella? Yo. ¿Ya? ¿Y por qué se lo diste a tu patrón, Carlita? Si sabes que está bien zafado. Veías que le daba de chicharrazos y no te daba tristeza, no hacías nada. Sabiendo que por ti el perrito estaba sufriendo con la chepina. Porque tú fuiste quien le entregó al perrito, a este zafado tacuache. Lo dejaste a su suerte al pobre perrito alto. ¿Desde cuántos meses tenía uno o dos? Tenía tres. No. Tres o dos. Estaba bien tres? chiquitito. Sí, sí, estaba chiquito ¿Y yo, Y yo lo crié desde chiquito. Yo lo tuve en mi casa hasta que llegó a completar el año. este Se puso muy grande. ¿Cómo es, cómo es el destino? Ah, estaba chiquitito y de repente creció y, y, y ni, lo, ni lo notamos cuando creció. De estar chiquito. No nos dimos cuenta cómo iba creciendo No, porque lo tenías descuidado No sabías ni cómo iba creciendo Nomás lo dejabas amarrado bajo la lluvia O bajo el sol Y te alargabas Más bien, ni lo has de ver conocido Porque tú ni siquiera le dabas de comer Nomás lo veías cuando querías desquitar Todo tu coraje, Tacuache O para usarlo para tus videos ¿Eda? Uh -huh. Entonces, ¿nosotros lo tratamos bien bonito siempre? Siempre Siempre le dimos Lo consentías mucho, José Siempre le dimos bastante comida Yo ¿Sí? le compraba Costales de croquetas, paletas. este, le compraba Las paleta paletas de coco, de coco Le encantaban Sí, a lo mejor compraba los costales de croquetas Pero no se las dabas Eres tan flojo que te daba flojera darle de comer Más bien, quien se las comía Eras tú, tacuache, porque a ti nunca se te vio Darle de comer al perrito Solo le dabas cuando querías limpiar tu imagen Entonces este, ponte un pantalón o ya no te alcanza ni para comprarte un pantalón O más bien lo ha de haber perdido en el casino Porque lo ha de ver apostado <risa> Ha de haber apostado hasta sus pantalones No más porque las tangas flameadas no se las aceptan sino también bailas apuesta Y ahorita anduviera Rice Esa persona que, que trae el perro y todo eso Yo se los digo a todos mis fans y a todos Por favor, no les hagan caso Déjanlos que digan lo que quieran Y que hagan lo que quieran Tienes miedo que tus borreguitas me se den cuenta quién eres que esas borregas descubran la verdad y te dejen de seguir no quieres perder rebaño me por eso dices que no les crean pero veremos cuando el juez determine tu castigo vamos a ver si esas borreguitas me siguen pensando lo mismo de su rey mitotes, me que lo más seguro es que sigan igual porque esas borreguitas me no piensan ellas no piensan necesitan alguien que piense por ellas, que digan, ay que José maltrató al balto, ay que José el balto dejen que inventen yo aquí se los digo a mis fans somos malos buenos, somos malos buenos, y la gente sabe que yo al perrito no le hice nada, si yo al perro le hubiera hecho algo, yo estuviera preso vamos a ver, vamos a ver dejémoselo al tiempo, no cantes victoria chepina, vamos a ver qué determina el juez, porque tienes que recibir un castigo tacuache o oh, el perrito no me quisiera no me quisiera. A mí si me traes el perro, el perro me va a conocer. Ah, yo de volada, yo sé cómo yo sé los cariños que yo le daba al perrito. Yo sé lo que yo le hacía para que me entendiera. Ah, tú sabías lo que tú le hacías para que te entendiera Pues esos métodos que usabas no eran los correctos de una persona bien de su cabeza Solo un zafado como tú para que dejara de andar de inquieto le dabas de chicharrazos De esa manera no se trata un perrito Si no sabías cómo cuidarlo, mejor lo hubieras regalado, Chepina Antes de hacer tus locuras con él, antes de desquitar toda tu frustración con él Yo sé, entonces... Eh, un perro cuando tú le haces un mal o algo, el perro ni se te arrima, sí. ni se te arrima, ¿por qué se te va a arrimar? ¿Por qué se te va a arrimar si tú le estás haciendo mal? Es igual que un bebé, igual que un niño, un niño, si le das cariños y si tú lo quieres y le demuestras cosas bonitas a un niño, el niño te va a seguir para arriba y para abajo, sí. así como me sigue a mi sobrino. ¿Y con tu hija por qué no está contigo? Ah, es que a tu hija no le demuestras amor ni cariño Porque no te interesa, no la quieres Y a tu sobrinito tampoco lo quieres Solo lo usas para limpiar tu imagen Nomás lo utilizas Y para que diga la gente Ay, qué buena gente la chepina quiere a los niños Piensas que utilizando a tu sobrinito Vamos a olvidar todo lo malo que has hecho Porque yo le digo a mi sobrino Te quiero, te amo mucho Y yo no te voy a hacer un mal, le dije le dije yo no te voy a pegar ni te voy a regañar Yo siempre te voy a querer Le dije a mi sobrinito Gracias, Tú no quieres a nadie Chepina Tú usas a la gente a tu beneficio Entonces él supo Él supo, se dio cuenta que, que pues yo no, no lo voy a tratar mal Entonces ya no se me quiere pegar para nada al niño el que no se quiere despegar para nada de él, eres tú, Chepina. Quieres a fuerzas que salga en tus videos. Incluso hay veces que no quiere salir el niño y tú estás de necio que quieres que salga. Se escucha que está llorando. Yo no sé, los padres, cómo están de acuerdo que utilices a su hijo para tus montajes. Entonces, un perrito igual, si tú le pegas, si tú lo traes haciéndole maldades, el perro no se te, se va, te va a rimar. Y si le haces una maldad o un regañito algo, no creo que con un regañito que le hagas tenga para que ya no se te rime. no. Ah, entonces estás aceptando que con unos chicharrazos que le distes no se tiene por qué enojar el perrito. Ya, Chepina, no minimices todo el daño que le hiciste. Todos sabemos perfectamente que tú le diste de chicharrazos. Para eso compraste esos tasers. No, y entonces por eso toda esa gente está inventando eso. ¿Qué más? ¿Qué más hacen? Esa gente no son conocidas Mira, uno quiere ser famoso por Balto ¿Ve? Vienen desde Los Ángeles hasta acá a buscar a Balto Metiéndose en lo que no les interesa Iván es un protector de animales Y se dedica especialmente a los animales Y vio que andaba subiendo videos Donde se veía claramente que le hacías daños Y obviamente iba a viajar hasta donde estás para hacer justicia Nada más para... Nada más para monetizar, para hacer sus cosas Entonces, este... ¿Ellos por qué tienen que meterse en la vida de Dios? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no van y buscan otro perro que esté abandonado o que esté perdido? ¿Por qué no más el mío? ¿Por qué? Ah, entonces estás igual que tu hermano Juan el Callado Que les dijo a la policía ¿Por qué no van con los perros de la calle? ¿Tanto perro en la calle que hay? ¿De Dios? No, pero ¿por qué no decían los... Eh, en medio, tantos perros que hay en la calle, güey? ¿Tantos perros que hay ¿En, en, ¿En medio, un chingo de perros en la calle, güey? ¿No dice nada? ¿Qué? Ustedes piensan que porque le dan un techo al perrito Ya tienen derecho de hacer lo que quieran ustedes con él Y todo perro tiene derecho a exigir justicia No puede maltratar a los perros sin que pase nada ¿Por qué José Torres? ¿Por qué no más yo? Porque soy su padre de ellos Así merito José Aunque les duela porque <risa> eso es ¿Otra? ¿Otra este? ¿Qué es lo que les iba a decir? ¿Ya se me olvidó? Ay, Chepina, ya andas perdiendo la memoria por tanto perico Ahorita estás empezando Al rato, ya, al rato, no vas a saber de ti No vas a saber ni quién eres Porque, mira, ya no puedes formular una oración de dos palabras ¿Qué es lo que les iba a decir? ¿Ya se no me olvidó? Ya se te olvida lo que vas a decir A veces te pega la alucinada y comienzas a decir que te vas a comprar esto, que el otro, que un yate, que un avión ¡Tanta cosa! ¡Ya hasta quieres comprarte un avión! Yo de preferencia... Quiero un ranchito para que haya donde parquear los carros Y donde parquear el avión Te pega la alucinada y crees que puedes comprarte cosas Con un dólar que traes en la cartera Con tan solo un dólar en la cartera Piensas que puedes comprarte muchas cosas Ya no consumas tanta harina Porque si no al rato Ya no va a haber remedio Ya te fregaste Y ni modo, eso te pasó por atascada Ah, ah Por andar de atascada Eh... Ay, ah, a lo mejor por eso andas en calzones Porque ya no sabes de ti No has de saber que andas en calzones Porque consumiste mucha harina Y andas bajo los efectos del perico No, si está canijo al rato, va a andar encuerada Eh... Oh, se me fue la onda bien, bien así Se te va la onda porque andas en el avión Andas bien avionada por ese perico Sí, entonces la cosa es de que yo no me metería en la, vida la, en la vida de las demás personas. ¿Yo por qué me voy a ir a meter en la vida de Larry Hernández? Que se le perdió a su perro, que yo voy a ir a buscarlo y a entregarlo y a querer. ¡Ay, Chepina! ¿Y qué tiene que ver tu papá Larry Torres en todo esto? ¿Tú sigues mencionándolo para que siga el mitote? ¿Qué no ves cómo anda por tu culpa? Lo embrujaste, canija. Desde que te metiste en su vida cuando fuiste a su cumpleaños, su vida ya no ha sido igual. <risa> ¡Lo desgraciaste! Ahora, ¿quién sabe qué tenga? Que se ve muy mal. La depresión le ha pegado muy recio. Mira, esa persona, el perro, por ahí quiere darle. Para hacerse famoso, hacerse conocido y monetizar y ganar. ¡Eso es! Eso es exactamente lo que quieres hacer. Pero no puedes, no puedes porque no tienes alcance. Tu página está defectuosa por tu culpa. Tú mismo la jodiste. ¡Ahora ya no sabes cómo monetizar! ¡Eso es! 100% señores, no hay duda, se los estoy diciendo yo antes de terminar este video, quiero mandarle un saludo muy especial a todos mis amigos, que me apoyan mucho día con día, en cada video, con sus palabras y por todo su apoyo. Saludos a mi amiga María C. Y a todo el hermoso estado de Sinaloa, lleno de gente amable y muy hermosa. Donde es orgullosamente originaria mi amiga María C. Y a petición de mi amiga María C., aquí está el corrido de Mazatlán. ¡Arriba Sinaloa con este corrido! Hua, hua! ¡Ay! Y qué bonita también su catedral. Aquí es un pobre se siente millonario. Aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy coreño, nací de aquí muy lejos. Y sin embargo, le digo a mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo: el gran orgullo de ser de más atrás. ¡Saludos a mi amiga Erika Rodríguez y a toda su familia de Channel View, Texas! ¡Muchas gracias por todo, amiga! ¡Te mando muchas bendiciones y gracias por todo! ¡Con un clásico, con un perrito guaguá! Saludos a mi amiga Pérez Damaris, saludos hasta Tyler, Texas, que me pidió su saludo con un perrito guau guau. Saludos a mi amigo Carlito, y saludos hasta Guadalajara, Jalisco, y que viva Jalisco. Saludos a mi amigo Genaro Salgado, hasta San Diego, California. Saludos a mi amiga Julia Martínez, que me pidió su saludo con un perrito guau guau. Saludos a mi amigo criatura y saludo a todos los seguidores del canal, con un perrito guau guau. Que le damos duro y macizo a ese tacuache roñoso, ¡Ese este perrito guaguau. Saludos a mi amiga Monique Ellis. Saludos a mi amiga Mari JS, que me pidió su saludo con un tacuache cochino. Báñate y también baña tu venado. Pues sí, ya se a ver, Chepina, pásale el jabón al venado para que se bañe. A ver, venado, aquí está el jabón. Talla te viene ¿eh? bien bañadito. Saludos a mi amiga Silvia Música. Saludos a Hortensia Bustos Núñez. Hasta Poza Rica, Veracruz. Y me pidió su saludo con un pelo en la comida de la Chepina. No Eso no puede. Ser. Yo andaba feliz porque iba a comer a gusto no, comer? A comer de no más armó todo ese show de ascos Para que al final se lo vino comiendo Mira Oh, gracias, eh. Está bien, bueno. Vale. Saludos a mi amigo Nike Boss 512 y a su novia Gabriela Pérez. Saludos a mi amiga Erika Muñoz y arriba Jalisco, pero sobre todo el corazón de los altos de Jalisco. Saludos a mi amiga Mari Padilla. Saludos a mi amigo Epifanio Martínez hasta Nueva Orleans, Luisiana. Saludos a mi amiga María Elena Rojo hasta Estación Naranjo, Sinaloa. Saludos a mi amiga María Gandara. Saludos a mi amigo El Tigrillo. Esto ha sido todo por hoy No olvides suscribirte Compartir Y hasta la próxima ¡Perrete guau!